¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el psicólogo Alfonso Chávez, su psicólogo de cabecera y hoy me da mucho gusto que les voy a presentar el tema acerca de suicidio. ¿Cuáles son las principales causas del suicidio? El primer factor es lo que tiene que ver con cuestiones genéticas o biológicas. Y eh, principalmente podría ser eh, enfermedades hereditarias que generen un deterioro en, en la persona en cierto momento de su vida, por ejemplo, una persona que tiene diabetes o algún tipo de enfermedad que se va desarrollando y ellos están, por ejemplo, con, con, con este dolor o esta preocupación de, de lo que genera esa enfermedad. Y entonces eh, se acerca el, el, el tema del suicidio. Pueden ser también las enfermedades psiquiátricas o los trastornos mentales que dentro de esto eh, podemos tener por herencia una tendencia a la depresión, al trastorno bipolar, a la esquizofrenia. Todos estos pueden ser factores de riesgo para, para el tema del suicidio. Otro de los factores que también pueden suceder son los factores psicológicos. Estos pueden tener, como mencionábamos, una importancia en cuanto a la, a la genética de la persona, que la persona ya venga con esta predisposición a, por ejemplo, trastornos mentales, pero básicamente lo psicológico quiere decir con toda esta expresión de los síntomas que tiene que ver, por ejemplo, en la depresión, la ansiedad, eh, cuestiones eh, que, que la persona psicológicamente está, está viviendo. Estas pueden ser también no determinantes por cuestiones eh, genéticas, sino también por cuestiones de la vida, vayan sucediendo. Y entonces estas personas también en esta, en esta incapacidad de manejar estos, estas situaciones psicológicas pueden llegar al suicidio. Otro de los factores que están relacionados con el suicidio son los factores familiares. ¿Esto qué quiere decir? Cosas ajenas a la persona dentro del seno familiar. Esto implicaría personas, por ejemplo, que están viviendo problemas eh, de violencia intrafamiliar, ¿no? divorcio de los padres, eh, abandono por parte de, de una de las figuras importantes en su vida. O sea, todo lo que está sucediendo en el contexto familiar, que sea de alguna manera eh, psicopatológico, puede influir en, en, en el suicidio. Y el último de los factores que puede tener que ver con, con este, estos intentos de suicidio pueden ser los factores sociales. Estos, por ejemplo, entrarían cuestiones como eh, un niño que está viviendo, por ejemplo, bullying en la escuela, problemas económicos, una catástrofe natural, eh, una situación social que esté afectando, por ejemplo, las personas eh, que están en, en situación de guerra. Eh, todos estos pueden ser determinantes también del suicidio. De las cosas que me parece importante eh, que entendamos es que para pensar en las razones por las que, personas se, que las personas se suicidan, tenemos que entender obviamente los síntomas de la depresión. Para eso tengo unos videos que se los voy a, a poner eh, aquí en, en este video para que ustedes los puedan conocer estos síntomas. De esos síntomas tenemos unos que son como más importantes para entender la tendencia al suicidio. Uno de estos es, por ejemplo, la eh, ideación acerca de la muerte. Tenemos tres niveles, básicamente. Eh, está el, el nivel donde hay más depresión, que serían los intentos suicidas. ¿no? Ya es el hecho de que la persona haga eh, eh, la conducta de, de, de intentarse suicidar. Las, el siguiente nivel donde habría menos depresión sería las personas que tienen el pensamiento suicida, simplemente están pensando en cómo, cómo hacerle, tal vez se ponen a googlear y entonces formas de hacerlo, etc. Luego siguen eh, la, los pensamientos de muerte, que sería menor la depresión y entonces son personas que, están pensando como él ya lleva mediocito están imaginándose eh, pues que ojalá ya hubiera una manera en, en terminar con su vida no que hubiera eh, que cruzaran la calle y algo les pasara que caía un meteorito y ya se los llevara no es eh, que les diera un infarto y entonces ya poder terminar con su vida y lo siguiente como en en menos gravedad sería como las ideas negativas hacia la vida serían personas que Continuamente están hablando de que la vida es terrible, que no vale la pena, eh, o sea es mucha negatividad acerca de la vida. Otro de los puntos importantes que también hay que visualizar de, de los síntomas de la depresión es acerca de la amedonia, que esto quiere decir la falta de gusto que está teniendo la persona por su vida. Si nosotros identificamos que la persona se la pasa en su cuarto, que ya no quiere hacer las actividades que normalmente hacía, eh, que ya tiene como mucha negatividad acerca de, hacer, eh, acerca de relacionarse con las personas, eh, que le vamos en un estado como de, de aislamiento, eso también es otro de los puntos importantes para entender la posibilidad de suicidio. Y otro punto que también me parece muy importante es lo relacionado al cambio en la forma del pensamiento. Sabemos que con la depresión, al ser una cuestión bioquímica, eh, sobre todo en depresiones, eh, en depresión mayor, que es, que es eh, lo que nosotros normalmente conoceríamos como depresión, en estos casos, en el cerebro, lo que está sucediendo es que hay una disminución en la producción de serotonina, dopamina y noradrenalina. Esto es muy interesante cuando lo pensamos en, en, en una cuestión bioquímica de cómo está funcionando en el cerebro por las zonas que afectan, hay una parte del cerebro que eh, es la parte prefrontal que está relacionada al pensamiento entonces sabemos que las personas que están deprimidas al no producir estas sustancias cambia muchísimo su manera de ver las cosas de ver de entender la vida de pensar acerca de la vida y eso es, es muy importante porque si tú conoces por ejemplo a alguien que tenga depresión es probable que te des cuenta que esta persona no tiene una manera de comprender las cosas como normalmente lo harían otras personas de ahí que vengan tantos mitos acerca de la, de la depresión y, eh, y esas sean como ideas que, que, que la gente genera acerca de la persona que tiene depresión y que entonces los empiezan a estigmatizar en una, en una parte donde realmente lo que está sucediendo es que hay una manera de pensar de la persona deprimida totalmente diferente a la de los demás. Tenemos que identificar una cosa que sí es muy importante, no nada más la depresión es una causa de suicidio, también lo pueden ser las más importantes son personas que padecen de psicosis o de esquizofrenia y también pueden ser personas que están en el tema de adicciones sin embargo si sí sabemos que el suicidio por depresión es la más importante eh, agregaríamos las personas que tienen trastorno bipolar pero por supuesto que los suicidios en personas con trastorno bipolar suceden cuando están en la etapa o en la fase depresiva los mitos generalmente acerca de esto es que la persona que se va a suicidar eh, no avisa, que lo hace y esto no es cierto de eso tienen que entender muy bien, les tiene que caer el 20, que las personas que tienen depresión, de hecho desde mucho tiempo antes han estado dando señales de que quieren suicidarse, por ejemplo, las personas suicidas van a empezar a mencionar eh, a despedirse por ejemplo las personas que intentan suicidarse van a estar hablando eh, de una manera muy negativa hacia hacia la vida eh, en ciertos momentos por ejemplo vamos a ver que eh, en sus estados de facebook o, o, en, o en ciertas situaciones mencionan que se quieren morir o que se van a suicidar esto no sucede de la noche a la mañana a mí una de las cosas que me preocupa mucho como psicólogo es que las personas crean que, eh, que la, esto sucedió de la noche a la mañana. Realmente las, las familias tienen eh, un, un momento previo a, a, al suicidio en el que pueden tomar cartas en el asunto. Eh, otro de los, de los mitos, por ejemplo, que también es muy común, hacia la depresión es que le digan a las personas que solo lo que tienen que hacer es echarle ganas. Encontramos que las personas, obviamente lo que siempre he dicho, ¿no? O sea, si tú le dices a una persona que se quiere, que tiene depresión, que le eche ganas, es una mentira madre. ¿Por qué? Porque eh, la, lo que más le va a molestar a la persona que tiene depresión es eh, que la gente no entienda que se está sintiendo muy mal, que esto no depende de simplemente echarle ganas, que realmente lo que está viviendo es algo que no puede controlar y contra lo que no puede luchar. Otro de los mitos es que las personas que son suicidas eh, son, son personas que son valientes o que las personas que se suicidan son personas cobardes. La realidad de esto y lo que tenemos que entender es que seguimos nosotros alimentando el estigma de la depresión Realmente para que una persona llegue a hacer eso no va, no va a ser que sea una persona cobarde o una persona valiente, realmente el tema es que es una persona que tiene una enfermedad, que lo tenemos que entender como una enfermedad y que no hay necesidad de que la, la, la persona llegue a, a esos niveles, realmente lo que se tiene que entender es que las personas que están viviendo una depresión tienen que ser atendidos por una persona profesional, ¿no? En este caso, eh, por un psicólogo y en estos casos que ya está la, a, a la vista la, el suicidio, pues por supuesto que es casi 100% probable que van a necesitar un tratamiento farmacológico. Otro de los mitos es que si tú hablas con una persona acerca del suicidio, vas a provocar que la persona eh, se suicide, ¿no? que lo, que lo llegue a, a, a realizar. Y esto también es totalmente falso. Les podría decir que, re, que realmente una persona que está pensando en el suicidio no va a depender si, si su entorno habla sobre el tema y entonces que esa sea la razón por la que lo, lo, va, lo va a realizar. Esto es importante para las personas eh, que están alrededor de la persona con depresión que entiendan que es importante hablar sobre el tema. Es todo lo contrario de lo que normalmente se hace. Entonces, si una persona, eh, identificamos que tiene este tema, es importante abordarlo, es importante decirle que necesita ayuda y que necesita ser, ser tratado por, por un profesional. Entonces, no tengan miedo de hablar acerca de, de la depresión o del suicidio con las personas que, que lo están pensando. Las recomendaciones que les hago acerca de esto es, si tú eres una persona que está pensando en el suicidio, que es, es muy claro que tú sabes que estás eh, cursando una depresión, entonces lo que te quiero decir es que hay muy buen pronóstico para que tú puedas eh, buscar ayuda eh, sobre la depresión. Por supuesto que lo psicológico va a ser importante, pero incluso como psicólogo te diría, que si tú ya tienes este tipo de depresión, es muy probable que haya algo bioquímico que no está funcionando bien en tu cerebro. Entonces el tema farmacológico, el que tú empieces un, un, eh, un esquema de antidepresivos va a hacer una gran diferencia porque, como decía, va a cambiar mucho la manera en que tu cerebro está funcionando y vas a ver las cosas muy diferentes. De hecho, para eso les recomiendo, pueden entrar a, a uno de mis videos si tienes miedo, por ejemplo, acerca de los antidepresivos, que piensas que pueden ser adictivos o algo así, eso no es cierto, no, va, no te van a generar dependencia. Entonces, si tenemos tan buen eh, tratamiento farmacológico y psicológico, la verdad sería muy triste pensar que hay mucha gente que se sigue suicidando habiendo un muy buen pronóstico para su mejor. Para el tema de los familiares, también les diría que si tú eres familiar de alguien con depresión y estás viendo este video, es importante que entiendas que la persona que tiene una depresión, que se quiere suicidar, está eh, pues en una situación que él no puede manejar, que necesita mucho de tu apoyo, que necesita que lo, que, lo, que lo ayuden personas profesionales y entonces va a ser muy valioso para ti que te informes más como familiar de cómo ayudarlo. Es, que ellos sientan apoyo no van a funcionar todas estas cosas que hablábamos de decirle que le eche ganas sino realmente hablarle sobre qué es la enfermedad y cómo puede cómo puede eh, pues ayudarse y salir de ella hasta aquí el video sobre suicidio no se te olvide darle like compartir darle clic a la campanita suscribirte y si tienes algún comentario algún tema que te interesara ponlo por favor aquí abajo fantasías animadas de ayer y hoy presenta el psicólogo eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos